Puerto Vallarta es uno de los lugares que nunca he visitado Así que me dio curiosidad saber qué misterios había ahí Por eso hoy les voy a presentar cuatro misterios que existen en Puerto Vallarta Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube Oxlack, investigador Únete al Team Cuatro leyendas de Puerto Vallarta Número 1. El monstruo guardián. Al sur de la bahía de Puerto Vallarta se encuentra una reserva ecológica llamada Los Arcos. Se cuenta que en la década de los 40 una embarcación se hundió en esa zona dejando así una extraña leyenda en el puerto. Sin embargo el barco tenía un aspecto poco común ya que sus puertas eran nada más y nada menos que de oro puro. Por esa razón fue que buzos y curiosos intentaron bajar a las profundidades para obtener tal valiosa recompensa. Pero los 150 metros de profundidad que los separaban fue un gran obstáculo para cualquier persona que lo intentara con la tecnología de esa época. Además de la profundidad, los aventurados que se sumergían buscando desprender las puertas y hacerse con el botín se encontraron con el monstruo que resguardaba el tesoro un pez mero gigante, robusto y con grandes mandíbulas y ojos globosos tan grandes que parecían platos oscuros. El monstruo habitaba la embarcación. Algunos buzos volvían temerosos y asustados por contar que el pez tenía un tamaño enorme, tan grande como una lancha. Otros simplemente nunca volvieron. La leyenda tiene diferentes interpretaciones, y una de ellas dice que Puerto Vallarta, al ser un paso obligado para los mercantes, trajo consigo también historias de otras tierras que narraban el hundimiento de un barco llamado Golden Gate, al que los españoles nombraron la Puerta Dorada. Posiblemente el barco poseía este nombre, y cuando el rumor llegó a los costeños, no tardaron en crearle una leyenda que se mantiene viva al igual que su monstruoso guardián 300 años después. Número 2. El Gentil. La leyenda del gentil es una de las más antiguas entre la comunidad de pescadores y poblados cercanos a las costas. Este ser puede ser un críptido, aunque algunos aseguran también que se trata de un extraterrestre. Se cuenta que es enorme, del tamaño de dos hombres, que su piel es blanca y tiene ojos azules como el mar. Además de poseer una barba dorada como el sol, se dice igual que devora hombres o que los captura para volverlos sus esclavos en un palacio bajo el mar, hecho de conchas, caracolas y perlas. Algunos aseguran que este ser viene de las profundidades del mar y que es el guardián de su flora y fauna. Muchos cuentan que el gentil sale de noche a castigar a quienes pescan de más o que en sus redes capturan animales que no deben. Lo más extraño que solo se lleva a hombres, solo pescadores. En Puerto Vallarta se relata la historia de Pancho Jiménez, quien creía profundamente en las historias sobre El Gentil. En una ocasión sus amigos Sabino Ron y Tiburcio Leiva le contaron que mientras ellos pescaban vieron a El Gentil e intentaron atraparlo con su atarraya, pero este se jaloneaba para liberarse de la red. Así que Sabino tomó un machete viejo que utilizaba para abrir conchas de ostión y le propinó un machetazo en el pecho provocando que huyera arrancándole la red de las manos. Años después, Pancho Jiménez por fin vio al gentil. Lo vio sentado en las rocas frente a la cruz de Guanacaxtle, con el machete de Sabino clavado aún en el pecho. Lo miró solo por un momento y luego el gentil se tiró de clavado al mar entonces volvió trastornado convencido de que el gentil era cosa cierta Pancho volvió a su casa y le contó a su esposa a partir de entonces el gentil se dejó ver por toda la bahía entonces en un arrebato de curiosidad Pancho decidió ir a buscar de nuevo al gentil pero el hombre no regresó nunca encontraron su lancha vacía en la bahía al tercer día de su desaparición y lo dieron por muerto pensaron que inmerso en su locura se había arrojado al mar a los 15 días de su desaparición Pancho se reveló en sueños a su nieta le dijo no sé en dónde he caído no sé si podré regresar estoy bien no se preocupen soy dichoso me divierto asustando gentiles en un mundo de luces y reflejos donde al igual que yo todo es de cristal número 3 playa los muertos la playa de los muertos es una de las playas más famosas y visitadas de puerto vallarta por ser un buen lugar para pasar el rato ya que sus aguas cristalinas se prestan para actividades acuáticas o bien descansar oyendo de fondo las olas del mar pero esta playa de alrededor de 2 kilómetros de largo cuenta al menos con tres leyendas que le dan origen y a cada una de ellas las rodea la muerte. Evidentemente su nombre nos remite a algo que ya no está más con nosotros, algo que se encuentra más allá del entendimiento. ¿Qué diría si su historia contara con tesoros ocultos, piratas y cementerios prehispánicos? Uno de los orígenes de su nombre se debe a una gran batalla entre habitantes de la zona y piratas. Según parece en la época en que la piratería estaba en auge, Numerosos barcos enemigos llegaban a las costas de Puerto Vallarta. Los piratas que descendían robaban y sacaban todo lo que podían provocando intensos enfrentamientos. Pero parece ser que una de esas peleas acabó en una verdadera masacre en la que hubo muchos muertos de ambos lados y desde entonces se bautizó esta playa como playa de los muertos. Otra historia parece ser más correcta, ya que cuenta con numerosas pruebas y testigos. Se dice que la playa antes era un cementerio sagrado que fue profanado, todo esto a raíz del crecimiento turístico del lugar. Pues se descubrió cuando la ciudad comenzó a expandirse y a construir hoteles a lo largo de su costa. Al excavar empezaron a desenterrar huesos, mismos que estaban dentro de recipientes de cerámica, una costumbre de las tribus indígenas locales cuando enterraban a sus muertos. Aunque todavía algunos piensan que... Si bien es seguro que fuera un antiguo cementerio, no era un cementerio indígena, sino de piratas. La última leyenda y probable origen del nombre reside en una historia meramente de piratas. Cuenta la leyenda que un navío pirata enterró su botín en la playa, pero al regresar el capitán se le había olvidado su ubicación. Al no tener más remedio, todos los marineros bajaron a buscar el dichoso tesoro, pero uno de ellos, al encontrarlo, quiso mantenerlo en secreto. Y fue así que la avaricia y la violencia se apoderó de todos Lucharon encarnizadamente unos contra otros hasta que no quedó ninguno con vida Cubriendo la playa entera de cadáveres Fue de esta manera que los pobladores de aquel viejo puerto Viendo los rastros de la pelea decidieron nombrarla así Los muertos Número 4 Sirenas en la bahía de Puerto Vallarta Semana Santa es la conmemoración anual de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. Y aunque estas fechas son religiosas y de fe cristiana, este evento tiene un giro mágico e inesperado en la Bahía Azul del Pacífico, en Puerto Vallarta. Se dice que cada vez que en Semana Santa se alza por la noche la luna llena, los hombres y mujeres se acercaban con premura a la playa de los muertos, y ahí, en la noche... Bañados por la luz plateada y mortecina del satélite natural, entraban zambulléndose al mar para así cubrirse con un conjuro mágico que los convertiría en sirenas. Esta es la razón por la cual, además de estatuas de ballenas y delfines, la bahía está llena de sirenas. Cuando estén viendo este video ya me encontraré en Puerto Vallarta Investigando parte de lo que acabamos de ver en el video Recuerden que mañana, sábado y el domingo Me voy a estar presentando, dando una conferencia En la biblioteca Los Mangos Aquí en Puerto Vallarta Así que lo espero, toda la familia Oxlac Toda la legión Oxlac vaya porque les traje regalitos y vamos a dar una conferencia, nos vamos a tomar fotos y va a haber muchas cosas más en el evento de la Con Comic. Ahí estaré mañana sábado 14 y domingo 15. Nos vemos en la biblioteca Los Mangos aquí en Puerto Vallarta.